y ya, ya comencé en una plínica y yo me subía de una tabla, a robar un pico de panela y, y a mi, a mi, a mi mamá, me, por eso me vestía al señor con que ella vivía, no le no a estar con él yo comencé a rodar en la parte y en la otra dormí en las calles Fui a trabajar en muchas casas, en el... me moví a otra casa a trabajar, donde me daría la carta para todos de mí. O cuando, bueno, no sé si lo haría, yo estaba, no me acuerdo bien. De hecho, me dijiste que yo estaba en el dije, no sé si me habrá pasado de mí o no.